El nuevo sabor de la cumbia Tropical San Andrés Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella, mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja, dolor que tengo que aguantar Porque no quise retener la historia sin rencor no sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor de nuestro amor impresionante Yo no podría resolver Después de dos este problema Y no sé quién dirá perdón Para arrancarnos esta pena No, no, no No sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será